Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. En esta oportunidad vamos a ver cómo controlar el movimiento de objetos con el teclado. En primer lugar vamos a cambiar nuestro personaje principal. Vamos a ir a la biblioteca de Scratch. Y vamos a elegir un fantasmita. También vamos a seleccionar un escenario acorde dentro de la biblioteca de Scratch. Para ello vamos a ir a escenario, vamos a biblioteca, vamos a ir a interiores y vamos a seleccionar castillo. Vamos a pintar alguna tonalidad grisácea para nuestro fantasma. Bien, ahí quedó gris y vamos a achicarlo un poquito. Perfecto, ya tenemos nuestro escenario configurado y nuestro protagonista. Ahora vamos a hacer que el objeto se mueva, que el fantasma se mueva, apretando las flechas direccionales. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección eventos y seleccionar el bloque al presionar tecla. Por defecto viene la tecla espacio, pero si abrimos el desplegable podemos ver que tenemos todas las teclas para elegir. Lo primero que vamos a hacer es darle movimiento hacia arriba, por lo tanto vamos a seleccionar la flecha hacia arriba. Luego vamos a ir a la sección Movimiento y vamos a seleccionar Cambiar I por 10. ¿Por qué I? Porque vamos a hacer un movimiento vertical, es decir, sobre el eje de la y Nosotros acá podemos cambiar este valor, obviamente, podemos poner 5, 15, 20. Para este ejemplo lo vamos a dejar en 10. Y vamos a probar si funciona. Y efectivamente, muevo, aprieto. La flecha direccionada hacia arriba y se mueve hacia arriba. Vamos a cerrar este bloque de programación con rebotar si toca a borde, para que no se nos vaya del escenario. Si llega al techo, al, al, al borde de arriba, en esta ocasión, se detiene. No se sale del escenario. Bien, vamos a duplicar esto. Y ahora vamos a darle el movimiento hacia abajo. Para ello vamos a cambiar. En vez de la flecha hacia arriba, vamos a poner flecha hacia abajo. Y vamos a cambiar el valor de 10 por menos 10. Es decir, le vamos a poner el valor negativo. Le ponemos el signo de menos. Y esto hace que el objeto vaya en el sentido contrario. Es decir, por el mismo eje de así hace 10 pasos para atrás, para abajo en este, en este caso. Ya tenemos el movimiento hacia abajo y el movimiento hacia arriba. Y si toca los bordes se detiene ahora vamos a darle el movimiento hacia adelante y hacia atrás para ello vamos a, a eventos al presionar tecla de nuevo pero ahora es al presionar tecla derecha flecha derecha vamos a ir a movimiento y ahora lo que cambia es que en realidad es de movernos no nos vamos a mover por la y sino que nos vamos a mover por el eje x entonces en vez de cambiar y es cambiar x también vamos a ponerle que rebota si toca a borde y obviamente vamos a dejar el valor en 10 también. Probamos y vemos que se mueve hacia adelante. Para que se mueva hacia atrás es exactamente lo mismo, pero ponemos seleccionamos flecha izquierda y otra vez ponemos el signo le damos el sentido contrario, le ponemos el signo de menos y, y queda con un valor negativo, lo que hace que se mueva en sentido contrario. Vamos a probar y vemos que se mueve hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Para arriba y para abajo. Como pusimos la opción rebotar si toca a borde, cuando apretamos la flecha izquierda y derecha y como el estilo de rotación es eh, de 180 grados, no se da vuelta y cambia, gira. Cada vez que toca el borde gira, ¿ven? Ahora, si, yo, si no toca el borde y no rebota, y yo muevo hacia la derecha, no se da vuelta. No se da vuelta. Y me pasa lo mismo en sentido contrario. Si yo quiero, estoy acá en la mitad y vuelvo, vuelvo hacia la izquierda me quiero volver hacia atrás, no se da vuelta. ¿Cómo podemos hacer que se dé vuelta siempre, no solo si toca el borde y rebota? Es muy sencillo. Usaremos el bloque apuntar en dirección. Este bloque nos da varias opciones, o sea, cuatro opciones. Apuntar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En esta oportunidad, como es flecha derecha, dejamos en 90 porque va a apuntar hacia la derecha. Y cuando apretamos flecha izquierda, vamos a apretar menos 90. Es decir, que se mueva hacia el otro lado. Entonces, ahora probamos y vamos a ver cómo ya aprieto la flecha izquierda y ya mira para, a mitad del escenario, ya mira para, para la izquierda, no, no va hacia atrás, y si aprieto flecha derecha, ya mira hacia la derecha. ¿Ven? El cambio es que con la situación anterior es que ahora cambia de sentido su mirada solo con las flechas direccionales, es decir, controlo el sentido también y no solo cuando tocaba el borde, que cambiaba automáticamente por el estilo de rotación que le habíamos definido al objeto. Entonces, de esta forma el movimiento es mejor aún. Otra cosa que podemos hacer es, bueno, indicarle que siempre cuando... Presionemos bandera cuando, cuando arranque el programa, cuando se empiece a ejecutar, cuando empiece a correr el programa. Nuestro fantasma aparezca en una posición determinada. Que la podemos definir ahí. En este caso sería x10 e y-1. Esas serían las coordenadas. Entonces lo mandamos a esa posición. Entonces por más que él quede en cualquier otro lugar, siempre... Por ejemplo, acá queda acá, queda allá arriba, ¿ven? Yo detengo el programa, pero cuando aprieto la bandera verde para que empiece, vuelve a la posición que le determiné al presionar bandera. Esto es una forma de, por ejemplo, en un videojuego, siempre aparece el objeto en la posición que nosotros le determinamos que aparezca. Esto es importante. Y otra cosa que podemos hacer es, bueno, también yo lo podía haber dejado mirando para el otro lado, y si aprieto la bandera, él sigue mirando para ese lado. Capaz que yo quiero que siempre mire hacia la derecha cuando arranca el juego o cuando, cuando arranca el a correr el programa. Para ello vamos de nuevo a apuntar en dirección A y también decimos que apunte en dirección 90 y que vaya a esa posición. Entonces apretamos bandera y siempre va a mirar hacia la derecha y siempre va a estar en la misma posición cuando arranca el programa. Después yo lo puedo mover para cualquier lado como ya vimos que le damos el movimiento. De esta forma, hemos visto cómo controlar el movimiento de un objeto mediante el teclado. Yo utilicé las flechas direccionales por un tema de practic practicidad, pero se puede utilizar cualquier tecla, como vimos anteriormente. Si te gustó este video, puedes darle me gusta. No olvides que puedes suscribirte al canal de Talleres en Scratch en YouTube. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, facebookcom scratch Nos vemos en la próxima lección.